Todo cambia, si damos lugar, es en el poder de mi real. Todo cambia, si damos lugar, es el poder de mi real. ¿Te acuerdas de ese partido que miraste en el banco? Y la ves en un trabajo en la que nunca te escucharon. Esa obra de te gato en la que fuiste un decorado. cuando te, te contrataron para estar ahí? Esto la fiesta, eso es diversidad Pero inclusión es, es que te saquen a que no bailar Estar es de libertad, verdad, la oportunidad de mostrar Todo lo que puedes desaportar. aportar Todo cambia, si damos lugar Es tiempo de una inclusión real Todo cambia, si damos lugar Es tiempo de una inclusión real